Nunca le escribas mucho a quien responde poco. Esto es simple, amigo. Esto es simple, amiga. No le dediques tiempo a quien no te lo dedica. No le des tu amor a quien no te da el suyo. Hola amigos de BeLifers, sean bienvenidos. Les habla Ricardo Niño. no te engañes más, sabes que eso no te hace nada bien, al contrario, te debilita, cuando no le importamos a alguien se nota, se nota porque sus gestos de cariño no son iguales a los nuestros, mientras en ti crece una sensación inimaginable y maravillosa con solo pensar en verla, ella tal vez ni piensa en eso, y es triste, es triste dedicarle mensajes a alguien y que este no te responda ni un buenos días deja de acostarte esperando un mensaje que no llegará suena duro lo sé pero qué podemos hacer deja de sufrir por esa persona que no lo vale no gastes tus energías en ella porque simplemente no las merece tal vez sean cosas nuestras Tal vez estamos un poco sensibles ante la situación, tal vez sea su trabajo que le tiene el tiempo medido, pero ¿y si no? ¿Y si en realidad, si tiene todo el tiempo del mundo pero no para ti? Es duro, pero es así, hay que aceptarlo. Si no te escribes porque no le importas, si no te escribes porque simplemente no le interesas, no como ella a ti como él a ti no como tú quisieras no continúes deja de malgastar tiempo y dinero en alguien que no lo vale alguien que no valora nada de lo que haces alguien que simplemente te ve como una persona más y si de su boca sale que un mensaje no significa nada tómalo como una señal de que tal vez no serás feliz con esa persona piensa crees que alguien que no valore ni los más mínimos gestos de cariño valore tus sentimientos crees que los cuide de verdad crees eso <risa> yo no Algunos dirán pero si le escribo a diario pensará que soy intenso o algo parecido Ok, aquí debemos aclarar que no podemos enviar mensajes 24/7, porque cada uno debe tener su espacio, su tiempo para descansar y alejarse de todos. Y eso es bueno en realidad, pero me refiero es a un mensaje de al menos un ¿cómo ha estado tu día? Eso es bonito, ¿no crees? Que alguien se preocupe así por ti. Y lo mejor... Que tengas la confianza para contarle todo lo que te ha pasado Y que la otra persona no se aburra Eso es aún mejor ¿No? Es bonito cuando sentimos que el amor es mutuo Pero a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos Y no notamos que, en realidad, en lugar de agradar Solo estamos molestando con nuestra insistencia O tal vez, solo con nuestra presencia <risa> Wow, eso es aún peor y la verdad pasa. Sentir que nuestra presencia le incomoda a esa persona que es tan especial, duele mucho. Si sientes que esa persona ha dejado de darte amor, entonces es momento de abrir los ojos, abrirlos y valorarte. Valorar lo que ella ya no valora, valorar lo que él ya no valora porque si tú no lo haces créeme que él ella no lo hará no le nacerá hacerlo no te rebajes más deja de insistir si fuiste tan importante para esa persona cuando decidas cambiar ella lo notará y preguntará qué está pasando pero si no lo fuiste lamento decirte que ella solo se alejará no juegues a perder algo que en realidad no tienes porque si lo haces, el único que terminará sufriendo eres tú. Aunque en realidad ya lo estás perdiendo. Y estás sufriendo. Él lo sabes. Solo que no quieres aceptarlo. A ver, piensa un poco. No hablemos solo de mensajes. Hablemos de caricias. Hablemos de afecto. ¿Sí? Ok. ¿Cuándo fue la última vez que él te dijo un te quiero? ¿Cuándo fue la última vez que ella te dijo un te quiero? ¿Hace mucho ya? ¿Al menos lo recuerdas? Vamos, no te engañes. Si fue hace mucho, ¿qué haces escribiéndole? ¿Quieres intentarlo hasta el final? Y eso está bien. Pero no agotes tus energías, no lo hagas por alguien que no valora tus esfuerzos. ¿Por qué mejor no te dedicas a ti? Si vas a preocuparte por alguien, mejor que esa persona, o bien que sea por una persona que sí valga la pena, ¿no? Preocúpate por ti, por tu bienestar, por tu felicidad. Cuando te sientas bien, entenderás que tal vez el que esa persona ya no esté en tu vida es lo mejor. Es que sí, porque alguien que en lugar de brindarte momentos bonitos, solo te genere tristeza, no vale, no vale ni un poco. Y tú, no insistas en quedarte en la vida de alguien que no te toma en cuenta, sal de allí. Si sabes que no te hace bien, ¿Por qué continúas? ¿Por qué estás con alguien a quien tus cosas no le importan? ¿Trabajas mucho para pasar tiempo con esa persona? Ok, está bien ¿Ella valora eso? ¿Cuántos mensajes le vas a enviar? ¿Cuántos? Nunca le escribas mucho A quien responde poco ese no eres tú yo sé que no lo eres porque eres alguien fuerte no o me equivoco eres alguien que se quiere y se valora no claro que lo eres solo que estás pasando por un momento poco agradable pero no te preocupes todo cambiará Quiérete hoy un poco más que ayer amate hoy un poco más que ayer si decides seguir escribiéndole. Allá tú. No puedo obligarte que dejes de hacerlo. Pero la verdad me preocupa que te quieras tan poco. Que te quieras tan poquito como para no notar que esa persona no te valora. Que esa persona no te merece. Hey, no permitas que esta situación te desanime. Tú puedes seguir, yo sé que sí. Amigo, amiga. Las cosas mejorarán. Todo mejorará. Pero lo harán una vez que aceptes lo que está ocurriendo. Una vez que entiendas que no debes escribirle mucho a alguien que responde poco. Interesante, ¿verdad? Si has llegado a este punto del video, me gustaría que por favor en los comentarios me dejaras un emoji de una mariposa. Así sabré que te está gustando el video, que eres fiel al v y que has llegado hasta el final. Adicionalmente te pido que por favor me regales un buen like. Te suscribas actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video y compartas este video con tus amigos, con tus amigas, así podremos ayudar a muchas personas, muchas personas podrán digamos sonreír y salir de ese hueco que están metidos. Soy Ricardo Niño, me despido y que Dios te bendiga, por favor ve lo que estoy mostrándote en pantalla, yo sé que te va a gustar.